Yolanda del Río, cantante que superó todos los retos. Una infancia tormentosa, pero una carrera con éxito es lo que rodea a Yolanda del Río. Y nos asegura que lo más difícil de su vida fue la pobreza, porque la llevó a pasar humillaciones y desprecios, pero también le dio fuerza para conquistar sus sueños. Pachuca Hidalgo vivió nacer a Yolanda ya en López, un 27 de mayo, en la escena de una familia de escasos recursos, conformada por don Manuel Yaem y doña Consuelo López, y cuatro hijos, entre los que la ahora cantante ocupa el último sitio. Mi infancia la considero bella hasta los 10 años, pues cuando tenía esa edad, tuve que trasladarme con mi madre y uno de mis hermanos a la Ciudad de México, por lo que jamás volvimos a vivir juntos todos juntos y en comunión", comenta la artista en la entrevista con Notimex. Su estancia en la capital mexicana fue tormentosa, recuerda pues vivía en casa de unos familiares de su madre y la falta de ingresos hizo que pasáramos necesidades y sobre todo malas caras y desprecios. Su mamá fue una persona muy luchadora, cuyo propósito era sacar a sus hijos adelante pues vendía todo tipo de productos por catálogo y limpia la casa de mis tíos para que nos dieran de comer y yo también me tuve que unir a esa labor", dice. En tanto, su padre ganaba el sueldo mínimo como trabajador de la mina, por lo que no había dinero suficiente para que todos fueran a la escuela, ni siquiera para que vistieran o comieran bien. Fue una de las etapas más duras de su vida, que le dio también grandes enseñanzas y adquirió un alto valor de responsabilidad. Pues aunque era la menor de sus hermanas, siempre pensé en sacar de trabajar a mi mamá y darle todas las cosas que se merecía. La tica que su madre quería ser cantante cuando era joven, pero que su abuelo no le permitió, por lo que todo lo que quiso ser lo reflejó en mí y en mí se realizó, y doy gracias a Dios que haya podido disfrutar del éxito que tuve porque eso la hizo muy feliz, prefiere con nostalgia que desde niña le gustó la música y cuando vivía en Pachuca participaba en los festivales de la escuela o cosas por el estilo, pero su papá no estaba de acuerdo con la inquietud que ella tenía de ser cantante. Sufrió mucho para poder incursionar en el medio del espectáculo formal, pero recuerda que a la edad de 14 años las puertas se comenzaron a abrir y no desaprovechó la oportunidad que le brindó Felipe Elindo Jiménez, entonces director de RCA Víctor.